Ey, hola gente, no no es con un vídeo de la serie de eh, Extraplano Extremo eh, Estáis viendo que no estoy con la cámara en este capítulo Más que nada porque, bueno, tengo una cara de mierda, estoy... me encuentro un poco mal Y pues no estoy... no estoy como me gustaría estar Pero bueno, eh, por un vídeo que no... Que no grabe con la cámara. Creo que, que no pasa nada. Eh, ¿Qué vamos a hacer en el capítulo de hoy? Eh, necesito. Necesito farmear eh, brujas. ¿Por qué brujas? Porque las brujas te pueden soltar. Si no me equivoco. Eh, azúcar. Y necesito azúcar. Entonces. Creo que para empezar, antes que nada, me voy a traer algún que otro. algún que otro aldeano para acá. Voy a hacer esto, ¿no? una mini granja, la creación un poquito alta, eh, donde los aldeanos salgan mini aldeanos y con esos mini aldeanos hacer una. una. una granja. En plan, con esos, esos mini aldeanos que van saliendo, pues ya les voy viendo trabajo y eso. Pero por ahora quiero hacer una mini granja. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues la idea es. Eh, vale, con la Netherrack. Vamos a coger Netherrack. Y necesito. Necesito. Sí o sí. Mmm, manzana. Yo no, no, tengo, no tengo manzana. No tengo manzana. Esta manzana Puedo intentar Vale Voy a poner dos árboles aquí abajo Para la manzana También lo que quiero hacer Es Voy a coger un cubo rellena de agua Y me voy a hacer un Me voy a hacer eh, Un generador de de piedra como Bueno, pues antes que nada Voy a poner esto así Vale estos es en lime, tío Un montón, tío Llevo tiempo sin jugar Y me he metido aquí Directamente y no sé si ha sido muy buena idea Porque Porque estoy y que llevo madre así que llevo mucho tiempo sin jugar y me pueden reventar en cualquier momento y la serie sería la mierda cosa que no estaría bien así que vamos a hacer así vamos a ponernos aquí a tapar esto así un poco esto es lo estoy haciendo con el objetivo de que después cuando tenga la zona hecha eh, los los slime y eso no me puedan atacar vale vamos a subir aquí un momento vale necesito más más de rack mm, no tengo no donde el rack vale mira es que es el line tío Vale, ¿cómo tapo yo eso ahora? Esto aquí así Vale, me vengo por aquí Voy a alejar los slime Que se vengan por aquí Los compañeros Y este tío, sal de ahí cojones Vale, me lo traigo para acá, me coge el agua Podría ser agua infinita Creo que... Ya va siendo hora de hacerla Vale ¿Vale? No hombre, no Vale Esto tal que así Lo que no quiero es... Uff, chaval No Fuera Fuera Fuera lo que no quiero es que aquí entre nadie, tío. Aquí no quiero que pueda entrar nadie. Vale. Está por aquí. Está por aquí. Vale. Vamos a hacerlo tal que así. Y tal que así. Vale. Necesito hacer. Necesito. Ahora un poco de. De madera para hacer una puerta. Vale, yo creo que por ahora, con esto así. No sé cuántos bloques exactamente son los que voy a necesitar. Plan, no sé cuántos bloques exactamente son los que se necesitan para hacer esto. Pero... Yo creo que con esto... Más o menos. Sí, no. no. No estoy viendo qué ha pasado. Vale. Puede que sea uno menos. Vale. Que en vez de aquí... Vale, voy a coger más tierra estoy improvisando un poco a ver cómo puedo hacer esto de tal forma que cuando ponga aquí el agua vale esto tiene que ser tal que esto aquí no, tío. Vale. Tiene que ser 2 y 2. Dos. ¿Qué? ¿Cómo es? 2 y 2, ¿no? Vale. A ver. Mm. Vale, he quitado sin querer lo de los headlines. No, hombre. No. Tío. Los Slimes son un coñazo tío. Vale, anda También Tú y tú Pesaditos, cojones Vale Voy a venir para acá ¿Cuál era el que tenía lava, tío? Vale, vamos a hacer primero antes que nada Me vengo aquí Y pongo esto aquí Vale No sé si Si poner ahora En esta Aquí justo lava Y que caiga ahí no sé cómo hacerlo Bueno, voy a ir a buscar lava Saca mi caballo Vale Era un simplón No lo quiero para nada, la verdad Vale, aquí No hay herrería No me tendré que ir muy lejos ¿no, Para una herrería para lava, más que nada, ay qué coño tío Más fácil que lava tío Si sí, ya, ya no me tengo que alejar para ir a buscar lava Te va a Ahora con que... Con que venga por aquí Y me meta aquí Un segundo A ver... A ver, lava, ¿y este? Vale Necesito bajar Es una bajada de esta sí. Eh me, me acaba de dar lagazo Sí. No me estaba picando los bloques Vale Me vengo aquí Bajo por aquí Setas de estas he cogido Las voy a necesitar para hacer los ojo de araña fermentado Al igual que el azúcar, pero el azúcar Ya... Es otra cosa vale, si... En... Ahora, ahora voy a esperar la noche de noche a ver si aparece alguna bruja vale vamos para acá ahí bien a ver <coughs> tengo que subir por donde bajo yo por ahí no por aquí he venido yo, ¿no? Ahora me va a salir por ahí un. Un gas, que lo sé yo. se ha hecho daño a uno, eh. Yo no sé yo. A mí no me mire que yo. yo no he tirado ningún cerdo. Ya llegará el momento en el que no tengamos que meter con cerdos para conseguir pero.. Por ahora yo no he hecho nada. Vale. ¿Dónde estaba esto, tío? ¿00 era? Bueno, no me acuerdo de las coordenadas Pero por aquí no era, seguro Por aquí Ahí está Sí, es el 00 casi 8 y 9. Y 80. 8, 80, 9. Vale. Bien, pues vamos a hacer una cosa. Por el momento y es... Voy a cerrar aquí. Vale. Ahora. Esto cae ahí, ¿no? Vale. Vale espérate, que esto se me lía vale la idea ya está ¡Eh! piedra normal, porque vale vale entonces esto va aquí esto va aquí y ahora yo quito esto Uff No me gusta No me gusta como caza la perrita Creo que necesita más, más distancia Vale No sé si necesita más distancia El agua O la, O la lava Creo que es la lava la lava es que me estoy viendo que si sí. vale me parece que la lava necesita más distancia vale entonces lo tendría que poner como ahí no más o menos aquí pongo tierra quito esto esto Vale Esto por aquí Esto aquí Esto ahí, esto ahí Y esto ahí, vale Yo voy picando aquí, no Uff, chaval, no No No, amigo, no El agua, tío Fua. Que alejo más el agua Es que ya, ya no sale con tanta Fuerza Otra vez, tío No sé cómo, cómo Hacer lo del agua Uf, lo que es. aquí Y eso ahí Vale Así ahora eso era lo que me faltaba tío. vale bien y ahora esto lo puedo poner así eh, vamos a quitar esto y esto Aquí Vale, ahí vamos a tener Nuestra salida Y ahora yo necesito Ponerme en una zona Tal que Cuando me ponga A A picar Pueda cogerlo todo el rato Es raro, cuanto menos. Hombre, puedo quedar así. ¿Sabe? Me quedo aquí así. ¿Me pongo aquí así. Y si me quedara aquí a FK, ¿me podría hacer aquí de piedra lo que no está escrito? Me atrae unos cuantos aldeanos Vale A ver, aldeanos Aquí tengo uno A ver Muy bien Tú ven pa'ca Súbete ahí suelta ahí, hombre. Hostia, pero es que como me caiga aquí... Ah, pues no, no me caí. Vale. <risa> vale. Los slimes son más rápidos que yo. No creo, ¿no? Uh. Uh, uh. Sí, sí lo son. son me ganan todo Putos headline. line. Estaba viendo yo venir desde, el, desde lejos. Vale. Vamos. Me cago en los putos en line, tío. Se me, se me montan ahí, ¿sabes? Ven, ven, ven, ven, ven No, no, no, no Aquí máquina Ven ahí, Corre, montate Corre, vámonos Vale Ahora veamos Qué tal Los aldeanos estos a ver Muy bien eh, Pues por ahora los voy a tapar Vale, pero ya tengo por lo menos aquí mis aldeanos Los cuales voy a utilizar para Para tener nuevos mini aldeanos Voy hasta la ahora, a ver si han sido manzana Mira, necesito para empezar. Voy a tener, en plan, en cada aldeano de hecho les voy a dar un... <coughs> un trabajo, ¿no? Vale, ¿qué trabajo van a tener? Uno va a ser... el del alto horno. Otro va a ser un cartógrafo... y otro... va a ser... por cierto, no, no tengo diamantes. No he conseguido diamantes, ¿eh? No he conseguido diamantes aún. Pff, necesito dos diamantes, sí o sí. Eh, bueno, la cosa es que. Eh, antes, de dos antes que dos diamantes, pues voy a conseguir o, eh, mis otras cositas mediante. Unos, unos intentos de aldeano de chetados a ver qué puedo conseguir. A ver qué puedo conseguir. Eh, necesito el, el del alto, el del alto, lo seguro. Luego necesito transformar. Tengo, pasé cuántas manzanas, dos, dos están muy bien. Eh, dos están muy bien, es que lo que necesito antes que nada es buscar eh, alde aldeanos con... Necesito irrompibilidad, irrompibilidad, looting, irrompibilidad y protección diría yo, que me vendría bastante bien, irrompibilidad y protección. Con los aldeanos que tengo ahí escondidos. ¿Qué pasa? Que para eso Vale, necesito dos compostadores de estos Que voy a ir a por ellos Voy a coger dos compostadores Y voy a hacer Mi, <coughs> mi granja De esta Para los aldeanos A ver qué tal Tengo un compostador, necesito uno más hay otro Vale, aquí hay otro Vale A ver, ¿qué, qué es lo que tienes? Golpeo 4 ¡Uh! Golpeo 4 no está mal Vale <coughs> Lo que necesito sí o sí son los Los aldeanos Que son Libreros, esos son los más importantes ¿Por qué? Porque cuando tenga a dos de esos así bien chetados, ya tendría libros infinitos. Las esmeraldas es infinitas. Vale. ¿Esto dónde lo voy a hacer? La granja esta? La podría hacer un poquito más para acá. Más que nada porque no esté muy cerca del portal. Vale. Voy a ponerme a, a... A... Hacer un camino Un caminito por aquí Para alejarlos un poco Vale Vamos para allá, mira, voy a poner aquí ¿Qué estás hablando? Aldeano, 1, 2 Como que 1, 2 Como que 1, 2, tío Ah, vale, 3, 4, vale, vale, vale